Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, ya tenemos 111 conectados. Eh, se irán sumando muchos más. Esperamos aproximadamente unas 300 personas el día de hoy. Gracias eh, a, a, a la escuela EUD Business School por abrir este espacio tan importante para nuestros aliados. Quiero mencionar a, a las empresas participantes y que apoyaron este programa y su, y su creación. Entre ellas están Avianca, Claro, Global Hits, Carvajal, Tecnología y Servicios, Coca-Cola FEMSA, eh, Sura, representado por Compensura, Fede Johnson, de Johnson Johnson, Fonde Argos, del Grupo Argos, FEC, de Bancolombia, Fondo Presente, eh, Grupo Éxito, Toto, Col Subsidio, CENCOSUD, EmerMédica y Belcor. Para nosotros es un placer tenerlos acá en este espacio. Rápidamente les voy a dar la palabra a nuestro director académico Juan Díaz del Río y luego hablaremos de unos temas muy puntuales para esta certificación. Muchas gracias. Federico, eh, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes desde Madrid. José Antonio, que estás nuestro primer docente en el día de hoy, muchas gracias por estar aquí para acompañarnos. Bueno, quiero, como ha dicho Federico, pues daros la bienvenida a, a todos vosotros participantes eh, a esta certificación de habilidades directivas en la era, en la era digital, ¿no? que se ha organizado pues, para todos los colaboradores, para todos los trabajadores de las instituciones con las que mantenemos convenio y que ya agradecemos por la confianza puesta pues, para desarrollar eh, algo tan importante como es mejorar la capacidad empresarial. Capacidad empresarial a través de todo este, de las, del, del desarrollo de las, de las habilidades. Sabéis que esta certificación eh, se va a desarrollar los días 27 de octubre, 3 y, 3 y 11 de noviembre, y, y eh, en la que van a colaborar eh, docentes tanto de España como de Colombia. Yo estoy convencido eh, que este programa eh, no solamente va a poner de manifiesto la importancia que tiene. Eh, las habilidades y las nuevas habilidades necesarias en esta transformación digital, no solamente poner manifiesto, sino también intentar, y eso es lo que les pedimos a los docentes, pues que, el, que nos ayude a conocernos a nosotros mismos eh, y para mejorar y desarrollar las habilidades. Ya sabéis que a la hora de dirigir no solamente son necesarios los conocimientos, sino también las habilidades y las actitudes para desarrollar un buen liderazgo. Bueno, pues en este, en este enfoque se va a desarrollar eh, esta certificación eh, en, eh, en estas habilidades eh, y enfocado al sector productivo y con un clarísimo enfoque eh, a toda la, la, toda la digitalización de los procesos que hoy demandan la industria. Bueno, estoy convencido pues, que, que, que este programa va a ser de un gran impulso para todos vosotros. Bueno, y por terminar y pasar ya la palabra a Federico, que, que os da esas, esos tips necesarios para el buen desarrollo del programa, pues Eude está eh, orgulloso, encantados, eh, agradecer a Federico todo el esfuerzo y a todos los ponentes que, van a, que participen, van a participar en esta certificación, porque son más de 388 personas de instituciones con convenio con EUDE pues que han confiado eh, en este programa de certificación de habilidades directivas en la era digital. Pues Federico, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias Juan eh, por tu saludo y bienvenida para todas nuestras empresas participantes y, y también personas que nos acompañan de otros aliados. Eh, queremos comenzar con un poco eh, las reglas de esta certificación, a, a todos ustedes les debió haber llegado un mail de invitación para que se inscriban a cada una de las sesiones. Es necesario que se inscriban a las tres sesiones que tendremos. Tenemos eh, la última sesión que es el día eh, 11 de noviembre. Está dividida en dos partes, así que solo habrá que inscribirse una vez. Pero sí es importante que se inscriban a cada una de las sesiones para que les llegue el enlace de conexión. Estaremos de 7 y media a 9 y media. Eh, daremos un pequeño break eh, hacia las ocho y media de eh, cinco minutos para tomar un café y retomar al final también pueden ir dejando sus comentarios a lo largo de la sesión para tratar de no interrumpir y, y, y, y, y, y ahí en los comentarios pues para que vayan dejando y depositando sus, sus preguntas e inquietudes para el, el conferencista de hoy ¿vale? eh, para, las, para entregar la certificación que les llegará de manera digital deben eh, inscri inscribirse y participar en, las, en los tres espacios. Esto es también de suma importancia y fue un acuerdo que hicimos con las empresas eh, participantes. Recuerden que estos cupos que entregamos a cada uno de nuestros aliados eh, fueron realmente muy limitados y, es, y ellos los entregaron a ustedes como líderes eh, de la organización y, y también colaboradores destacados de este año eh, de trabajo. Entonces, por favor, aprovechen el espacio esto es uno de los temas más importantes y que más nos han demandado las empresas este año, las nuevas habilidades directivas que han nacido eh, post pandemia y también por todo el proceso de transformación digital que se viene desarrollando, la cuarta revolución industrial. Así que es un tema que, sin importar el área en que estén, les va a ayudar y servir muchísimo. Ahora bien, eh, la, allí pueden, como les digo, eh, ir dejando sus comentarios, y nosotros y nuestro equipo estará muy atento en recopilarlos para dar al final algunos espacios pues, de preguntas para José Antonio, que es la persona que nos acompañará el día de hoy. Eh, recuerden que esta certificación está desde el 27 de octubre hasta el 11 de noviembre. De hoy en ocho días también nos encontraremos con un espacio súper interesante. Y el último día tendremos dos sesiones, una de cultura e innovación y otra de sesión de storytelling que nos acompañarán directamente eh, dos consultores desde España y nuestro director de marketing digital, eh, Carlos Viera. Desde hoy y, y para siempre, EUDE será su casa de estudios en nuestra escuela, para los que no nos conocen, una escuela de negocios, EUDE Business School, Escuela Europea de Dirección y Empresa, eh, con un posicionamiento ya en Colombia hace más de 10 años, con un networking de más de 100.000 estudiantes, y eso es lo que buscamos también por medio de esta sesión, generar redes de contacto en empresas como ustedes han visto, las que hemos mencionado, de diferentes sectores y las más sobresalientes del país. Entonces, espero disfruten este espacio. José Antonio Currea es el gerente general del Legis ingeniero en computación y sistemas, MBA de Inalde Business School y el ISE de España. Cuenta con más de 30 años de experiencia. Anteriormente, directivo de Telefónica Colombia, Movistar, como director de transformación digital de TI. Anteriormente, finanzas y operaciones, Bellsout, como director ejecutivo de maximización de ingresos. Y en Mercedes-Benz, como CEO. Formación ejecutiva en el... en el Tiene un, un programa de formación ejecutiva en el Advanced Business Institute de IBM. Un Global Management Program en el IE, en el Instituto de Empresa de España. Un Leading Yourself University of Oxford y un SAIT Business School en Universidad Telefónica Barcelona, España. Entonces, eh, espero disfruten esta sesión y muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a EUD Business School. Gracias, eh, Federico. Y, y a Juan también. Eh, muchísimas gracias por, por esta, esta introducción a, a lo que vamos a hablar hoy. Bueno, eh, a todos, eh, ya somos eh, más de 180, ya somos, ciento, ya somos 186. Eh, es un placer estar aquí con ustedes, estar con una Business School tan reconocida como EUDE. Eh, al EUDE, eh, a Federico, a Juan, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, ya hemos hablado sobre, sobre este tema en, en el pasado. Eh, para esta oportunidad, eh, pues hemos trabajado eh, con Federico sobre la profundización de algunos temas que eh, consideramos muy importantes en el proceso de formación en lo relacionado con transformación digital. Básicamente, mmm, hay como tres grandes eh, eh, bloques, digamos, en la presentación. Eh, al final, como tenemos que recoger, en reconocer cuáles son esas habilidades de liderazgo necesarias para la transformación digital, entonces, vamos a, a, a pasar un poco por lo que es la de transformación digital. Yo creo que tenemos que nivelarnos en, en ese concepto. Eh, lo, lo voy a contar desde dos perspectivas. Lo voy a contar desde la experiencia personal, eh, llevándolo a cabo en, en compañías eh, eh, multinacionales y nacionales. Y lo voy a hablar también desde el punto de vista, enriqueciéndolo desde el punto de vista académico. Voy a citar... Eh, al, al, en el transcurrir de la presentación unas bibliografías recomendadas y relacionadas con temas que son fundamentales para la transformación eh, digital. Después vamos a, a, a ir eh, ahondando un poco en lo que es el enfoque de la transformación digital en las organizaciones para aterrizar en, en todas esas habilidades en detalle que son requeridas para ustedes como directivos de, de diferentes organizaciones. Nos vamos a dar cuenta que la transformación digital eh, es completamente aplicable a, a cualquier industria y hoy en día no es una, no es una opción, es, es un tema que tiene que estar en la agenda directiva, eh, tiene que estar en las juntas directivas, eh, tiene que estar a nivel de la administración en las organizaciones. Eh, vamos entonces sin más preámbulos. Eh, cierro aquí esta pantalla. Liderazgo y transformación digital, eh, definitivamente no están desligados. Eh, hoy más que nunca, por el contrario, están estrechamente ligados todas las habilidades de liderazgo que son requeridas, que además en su gran mayoría son nuevas. Porque ni la transformación digital es tecnología en sí misma sola, ni liderazgo es solamente visión de futuro, es ni la capacidad de negociación, ni la excelencia en ejecución va mucho más allá de eso, en unas habilidades que son requeridas para hacer una adecuada transformación digital. Al final lo que tenemos que encontrar, y eso es lo que espero que al final podamos haber respondido a, a las expectativas, con relación a la intersección que hay entre la alineación de transformación digital y habilidades de, de liderazgo. La tarea, hay una frase de Henry Kissinger que me encanta, dice, la tarea del, del líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde nunca han estado o hasta donde no han estado. Y eso sí que aplica en el mundo de la transformación digital. ¿Qué nos conduce al cambio? Esas son las preguntas que, que empiezan a, a surgir. ¿Qué nos conduce al cambio? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo sucedió? ¿Será que sigue sucediendo? Y ahí vamos a ahondar eh, a través de la presentación. Hay una frase que, que de hecho la... la, la la puse también en un artículo para la revista Dinero en algún momento, con la cual abrí, en el, eh, ahí se encuentra en internet como José Antonio Correa Espacio Dinero, y hablaba sobre eso y decía, me decía el periodista, pero, pero háblenos un poco sobre el cambio. Le dije, yo creo que la mejor frase es, aunque sonora, persona o empresa que no cambia el ritmo del cambio, la cambia el cambio. Muy sonora, pero es muy cierto. No podemos desestimar el cambio. No es un tema que sucede por allá, que sucede en algunas organizaciones que está pasando en las startups, porque al fin y al cabo la competencia va a venir seguramente de allí, de dos o tres personas que están poniendo a desestabilizar los modelos de negocio tradicionales de nuestras empresas por cuenta del de uso adecuado de la tecnología y de unas prácticas de liderazgo y de gestión completamente distintas. El señor Sanuk, presidente de la 20 Century Fox en el 46, decía refiriéndose a la televisión, no, la televisión desaparecerá del mercado en seis meses. La gente se cansará de mirar todas las noches una caja contrachapada. Eso decía el presidente de 20 Century Fox en 1946. O el señor Dick Rowe, eh, cazatalentos de la discográfica DECA, cuando se le presentaron los Beatles. Se dice, no, los Beatles no tienen ningún futuro en el mundo del espectáculo. Así suele pasar, y lo he visto, en referencia de grandes organizaciones establecidas con relación a, a dos o tres o cuatro emprendedores en una, a, en una solución completamente digital. La transformación digital, y, y este de hecho lo, lo, lo, lo usamos para una transformación digital en, en, en, en una empresa, y eh, yo creo, y ahí me sorprendí, aprendí muchas cosas, y aprendí que, que el único animal que cambia su ADN durante su vida es la mariposa. Hace una transformación en su ADN y eso sí que describe lo que es la transformación digital. Eh, científicos del Instituto de Biología de, de Barcelona descubrieron en el 2014 un gen que es el gen E93. El gen E93 es el responsable de hacer todo ese cambio genético en el ADN y promover la metamorfosis. Ahora la pregunta que surge ahí es ¿cómo activo yo ese gen E93 en mi organización para que se empiece a dar todo ese proceso de transformación digital. Vamos a referirnos a eso más adelante. Eh, perdón un segundo, voy a activar aquí el, el sonido. Bueno, ya me dirás, Federico, si, si está el sonido activo. Eh, nos hemos vi, visto a, alrededor de las apps, el mundo de las apps, eh, desde, pues ya son muy, muy recientes, desde los años 2000, pero desde antes ya habían... Una serie de soluciones muy cercanas a lo que es el concepto de, de las apps. Pero ahí no está la transformación digital. Esto es toda una evolución de, de cuándo nacieron los grandes, de cuándo nació un Facebook, de cuándo nació eh, un eh, Instagram, de cuándo nació eh, eh, Twitter, cuando cuándo han nacido todas estas grandes apps, más otra cantidad de ellas reconocidas. Eh, esto, esto es lo que ha pasado con el mundo de, de las apps en el mundo, pero no quiero que nos quedemos solamente en, en el mundo de las apps. Vamos a, a pasar más adelante y vamos a hablar de modelos de negocio en este mundo digital. Eh, voy a, a chequear el, el, el sonido, permítanme si, si estoy, voy a verificar si estoy compartiendo pantalla con el sonido. Eh, eh, Federico, tú me dirás si aquí tenemos sonido en la siguiente diapositiva. Esto es eh, básicamente lo que ha pasado con, con este mundo de, de la transformación digital. Nos ha llevado a que industrias completas, si ustedes lo, lo pudieron ir apreciando, industrias completas se van quedando en lo gris, van desapareciendo en la medida que van apareciendo soluciones disruptivas por cuenta de la tecnología y el uso de esas tecnologías hace que tengamos que desarrollar unas habilidades completamente diferentes a las capacidades que hoy tenemos o las que tenemos tradicionalmente en negocios establecidos. Eh, vamos a, a adentrarnos un poco a los modelos de negocio. Entonces, salgamos de ese mundo de las apps, que la transformación digital no se queda ahí. Hay que entenderlo y ahí empezamos a ubicarnos nosotros en nuestros negocios a qué tipo de modelo de negocio nosotros respondemos. Voy a entrar entonces con, con algunos... Eh, eh, modelos de negocio comúnmente usados dentro de la transformación digital. Y voy a llevar a acompañarlo de algunos ejemplos. Básicamente mmm, existe un primer modelo de negocio eh, que es el, el de Marketplace. Básicamente es el acercamiento entre múltiples eh, oferentes o productores de algo. Y al otro lado hay unos múltiples compradores o usuarios de algo económico. Eh, entremos con un poco como ejemplos bien reconocidos ahí se ubica en el centro WordEats, se ubica Amazon, se ubica un Rappi, MercadoLibre, Airbnb y muchos otros esto es una relación de M por N múltiples acá, múltiples productores y oferentes, múltiples compradores y, y usuarios acá eh, pero eso no se queda solamente en, en el mundo que conocemos nosotros de el servicio de entrega y compra de bienes también lo hay en servicios aquí quise traer un, un, un ejemplo este ejemplo corresponde pues a, a la industria en que nuestra compañía se desenvuelve eh, en el mundo eh, jurídico y básicamente ese marketplace también es posible en ese mundo Cleros qué es Cleros Cleros responde a un sistema llamémoslo de eh, arbitramiento así como los tribunales de, de arbitramiento en donde hay eh, Muchos por este lado de, de productores y oferentes, y hay y muchos con necesidades de usar ese servicio. Cleros toma una idea de la antigua Roma muy básica. Cuando se trataba de, de, de generar, de desarrollar una sentencia eh, en justicia, en derecho romano, lo que pasaban eran con, pasaban con unas eh, rueditas de color o blanco o negro y las iban incrustando en, en un par de, de, de, de maderas. Eh, blanco significaba que estaban a favor de, de, de liberar eh, a, a la persona a la cual estaban eh, juzgando y negras decía que había que eh, eh, eh, catalogarlo como culpable. Cleros eh, eh, toma esto y se lo trae al mundo digital. ¿Y cómo funciona? Ante causas menores, como por ejemplo un accidente de tránsito, hay un grupo de personas aquí al otro lado que son los jueces. Entonces, uno simplemente se inscribe, se inscribe a cleros y dice yo quiero ser uno de los jueces. Eh, son de ese tipo de causas, como les digo, menores. Y al otro lado hay una cantidad de personas que lo necesitan. Alguien desafortunadamente tuvo un eh, accidente de tránsito y esta persona lo somete a la justicia de cleros. Cleros, con sus algoritmos de forma aleatoria y cuidando que no haya ningún tipo de conflicto de intereses entre la persona que está aquí evaluando si es culpable o es inocente, y la persona que está requiriendo el servicio eh, los escoge y asigna. Asigna a aproximadamente unos siete eh, jueces y ellos se encargan, e incluso a veces más, se encargan de calificar esa situación que esta persona colocó con pruebas aquí, con fotografías, con evidencias, videos, usando el mundo digital, lo somete a esa justicia de cleros y ellos fallan o en favor o en contra. Y lo que se ve ahí sea como cosa juzgada. O sea, los dos que se someten a esto... Eh, están sometiéndose a una justicia en donde dan como cosa juzgada ese, esa decisión. Y esto, aquí no hay un RAPI, aquí no hay un Amazon, aquí hay una plataforma eh, que está administrando eh, justicia. Esta plataforma eh, es usada intensivamente en Argentina, eh, es creada por, por argentinos, y ha tenido mucho éxito en ese modelo de justicia para incluso desconfesionar a todos los sistemas de justicia, en particular de Latinoamérica, que, que tienen pues, unas realidades muy particulares. Entonces, es para ver un poco que pueden existir múltiples eh, oferentes y, y, y proveedores a un lado en un modelo de marketplace, pero yo a la justicia y del otro lado, múltiples usuarios o compradores de, de este servicio. Esto es una relación que sigue siendo de, de, de M por N. Ahora, hay otros eh, modelos de negocio en, en el mundo digital: están los monoproductores. Es un acercamiento entre un oferente y múltiples compradores. Eh, en el anterior veíamos un marketplace de m por n. Aquí vemos a uno, a uno que tiene a múltiples usuarios. Vamos a un ejemplo cercano a nosotros. Vengamos a Colombia y usamos el caso de eMobile. No sé quiénes lo, lo, lo habrán podido usar. EMobile es básicamente una renta de carros eléctricos. Son unos Renault Twixie que están ubicados en ciertas zonas estratégicas en Bogotá, en Ciudad Salitre, en cerca de la 93, etc. Y uno a través de una aplicación lo reserva, lo toma en un lado y lo deja en el otro lado, en unos parqueajes que ya están establecidos. Este, este ejemplo es eh, traído, como les digo, aquí de Colombia. Es, es un, un servicio que ha tenido bastante éxito. Nació un poco antes de la pandemia, tuvimos la posibilidad de, estar, de, de verlo de cerca. Es un concepto muy interesante, uno se inscribe en una plataforma, hay dos modalidades, o pago por servicio, o, o pago una suscripción y tengo el acceso a, a los vehículos para moverse uno en, en las situaciones de tráfico tan complejas que, que hay en la ciudad y que serán más complejas con la construcción del metro. Entonces, eh, ese tipo de modelo también, también existe. Pero salgamos del, del B2C. Ah, pero antes de eso, ah, hay una recomendación importante, hay un libro que se llama Platform Revolution, Plan from Revolution eh, es un libro que profundiza sobre todos estos modelos de, de negocio en, en el mundo eh, digital. Eh, hay muchísimos ejemplos, hay contenidos y recurre a, a cómo se eh, va resolviendo algo que se llama eh, la ley de Metcalfe. La ley de Metcalfe eh, por primera vez se tocó eh, iniciando la telefonía donde pues, existía un teléfono, el de su creador. Ahora, ¿el de quién? El del ayudante del laboratorio. Pero ahora necesitaban escalar el negocio. Y, y escalar negocios de, de ese tipo, escalar negocios de transformación digital, de plataforma, requiere volumen, porque los márgenes pues son mucho más pequeños, pero requiere escalarlos. Entonces, esa ley se desarrolla a, a, a aquí a través del libro y los modelos de negocio para enseñar un poco cómo eh, hay que desarrollar estos modelos de, de, de transformación digital. Y, y hacerlos eh, rentables. Eh, básicamente hoy nos enfrentamos cuando se trata de P2C a ofrecer, tre son tres cosas, a ofrecer la capacidad ociosa a lo que tienen, el vehículo que se tiene quieto, entonces eh, se ofrece en un Uber, al sofá que se tiene disponible para ofrecerle un Airbnb o el que sea, o sea, esa capacidad ociosa en un usuario que ya no está en capacidad de, de, de pagar como lo hacía tradicionalmente en el gran hotel en donde estaba pagando por la lámpara de la entrada, por la recepción de las maletas, por la recepcionista, por toda la infraestructura que, hay que se requiere en un hotel, sino que por el contrario eh, está buscando unos precios mucho más cómodos y mayor flexibilidad en el uso de los servicios. Cada vez se impone más el, el pay-per-use. Eh, yo creo, eh, eh, lo tengo en, en otra presentación, pero hay un ejemplo que me encanta y si sí, hay algunos de los participantes del mundo de seguros, la pena que, que lo exploren. En el mundo de los seguros, eh, por ejemplo, en, en Chile fue lanzada una solución en, en la cual, pues así como uno eh, apaga o prende la pestaña de modo avión de un celular, así mismo apaga o prende el modo seguro del, del carro. Eh, si el carro está seguro, si estoy en vacaciones, está en una zona que no ofrece mayor riesgo, pues eh, la pago el seguro y no estoy pagando seguro en ese momento. Pero lo, si lo prendo y estoy dentro de la ciudad y, e identifica gracias a las ayudas que están dentro del teléfono móvil, que me he retirado de la ciudad y que voy en carretera, pues las tarifas cambian. Entonces, eh, ahí, así como Waze me pregunta o me, así como él me menciona que hay un peaje, así mismo me pregunta si estoy dispuesto a pagar las tarifas de, de carretera. Y, y si lo acepto, pues tomo el seguro. Si no, pues entonces tengo una cobertura más baja o lo desactivo completamente si quiero desactivarlo. entonces eh, Pero eso presupone unos cambios tecnológicos desde dentro en las plataformas para las cuales nuestras compañías tradicionales no están preparadas. Y tercero es el deseo inmediato, es en el bien o en el servicio. Se si quiere el servicio ya de forma eh, inmediata. Vamos a, a un modelo también de monoproductor, pero salgamos un poco al B2C y vamos un poco hacia... Eh, lo más cercano al B2B y quise traer este como caso de éxito, eh, lo escriben ampliamente en el libro de Digital Transformation, uno de los primeros libros que abordó casos de éxito en diferentes industrias, es, es un libro eh, que salió hacia el año 2015 en pleno boom, cuando estábamos en pleno boom de, de todas las transformaciones digitales y donde había temas que no, no sabíamos cómo abordar, nos enfrentábamos por primera vez en 2014, 2013, 2014, a temas de transformación digital que no, no, no sabemos cómo abordar y, y esta era una guía muy importante. Allí eh, hay un, este fue escrito por tres profesores de, de, de MIT, eh, Didier Bonet, eh, y, y dos profesores más que, que, lo, que lo realizaron, y, y el director de consultoría de Capgemini. Eh, aquí en este caso hay un poco, hay unos un pocos diferentes, no hay muchos, y hay algunos o pocos compradores, pero ahí también cabe la transformación digital y se los voy a llevar con números. Eh, quise traer a Codelco. Codelco es la, la mina eh, a cielo abierto más grande de cobre de Chile, incluso de la, del mundo. Eh, eh, ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Codelco? Dice, ¿Cómo le aplico transformación digital a, a una, a una eh, mina de cobre? De hecho, se aceleró muchísimo con el evento de los eh, 33 mineros en Chile. ¿Y qué hicieron ellos? Eh, estas son, imagínense estas bolquetas. Estas bolquetas son las que están extrayendo en esta mina eh, a cielo abierto la tierra para hacer todo el círculo completo de, de la extracción del, del cobre. Eh, esta es la proporción de una persona frente a una llanta de, de una bolqueta de estas. Pero ¿ellos qué hicieron? Algo disruptivo. Ellos llegaron y dijeron... Eh, si son capaces los señores de, de Google, en ese momento con Google solamente, seguramente Tesla existiese ahí en ese momento con las capacidades que ya tiene de carro autónomo también, lo habrían visto, y se fueron a Google y le dijeron, si usted es capaz de llevar un automóvil, incluso ya había unos test drive de, de camiones eléctricos en eh, autónomos, perdón, de vehículos autónomos en las autopistas de Estados Unidos, ¿por qué no le colocamos esa tecnología a estas, a estas volquetas? Eh, encontraron que había una, eh, un proceso eh, productivo eh, no industrializado parece menor pero el tiempo aquí es oro, aquí el tiempo, el tiempo perdido en temas de recolección y de extracción de, de, del cobre pues es mucho dinero ellos im implementaron esta tecnología más otra tecnología que no la menciono aquí pero fue la tecnología de 4K a pequeñas brocas eh, cuando es eh, bajo tierra eh, cambiaron su tecnología de una gran broca de 12 metros de diámetro para extracción de tierras eh, a brocas muy pequeñas de entre 2 y 4 metros de diámetro y los mineros salieron de allí, se fueron al centro de Santiago y con unos joysticks manejaban a control remoto las brocas. Lo importante del minero no son las manos y la fuerza para poderlo extractar ahí. Para este nivel de extracción lo importante es el conocimiento y el olfato de dónde se puede encontrar una veta que sea importante. Ellos con esto lograron pasar de unas pérdidas de 330 millones de dólares en 2015 a una utilidad en dos años de 623 millones de, de dólares. Aproximadamente redujeron los costos en un 30% y se puede hacer transformación digital más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Si somos capaces de hacerlas en organizaciones como estas, pues la podríamos hacer en cualquier otra organización. Eh, perfecto. Eh, bueno, ¿qué nos ha traído? Primero tenemos que entender qué nos ha traído a, a la era digital. O sea, por cuenta de qué estamos acá hablando de transformación eh, digital. Básicamente, y aquí también les voy a recomendar una eh, bibliografía, que es, eh, no sé si algunos ya lo habrán leído, Organizaciones Exponenciales del señor Salín Ismail o el concepto conocido de EOX y ya se volvió un instituto del EOX por organizaciones exponenciales. La transformación digital llegó por cuenta de esto, de tres elementos importantes. Lo primero ha sido la penetración de, de Internet, la velocidad de, la, la penetración, perdón, de Internet en cantidad de, de usuarios. O sea, ahí aplica y se conecta mucho con el libro de Platform Revolution con relación a la escala que se requiere para poder desarrollar una industria. Entonces, así como el teléfono surgió entre dos, entre el creador y el ayudante del laboratorio, y se fue expandiendo hasta poder ir colocando una red de teléfono donde todos se pudieran hablar con todos, así mismo es el Internet. Y esto ha sido, digamos, como el primer elemento multiplicado por cuatro en los últimos 14 años. El segundo elemento que nos ha traído acá, eh, desde el punto de vista tecnológico, y es la tecnología que nos ha traído acá, eso sí, eh, es todo el tema de la capacidad de cómputo. Desde 1900, este ha sido el, el cálculo eh, por segundo eh, en la computación disponible. Por acá aparecen las calculadoras, los tabuladores, las calculadoras de, de, de, de Bell, aparece la computadora UniVac, eh, aparecen ya los sistemas ya cercanos al la, a la, a la empresario, a la empresa eh, de IBM, aparecen los computadores. Aparecen los de Compact, como aparecen los de IBM, AP. Aparecen los procesadores PIN, Pentium y empiezan los Pentium a, a, a, a multiplicar las capacidades. Lo que en el 2005 era 128 megas que cabían en esta pestaña, en, en esta micro SD. En el 2014, esto se, ya se había multiplicado por mil. Ya cabían 128 gigas en, en esta misma SD. Esas capacidades... Eh, nos han hecho desmultiplicar la capacidad de cómputo y por aquí ya estamos. Hoy estamos en esto, en la computación cuántica. Poco se habla de la computación cuántica. Es una, un tema que ya está desarrollado. Ya el primer satélite está en órbita de computación cuántica. Eh, fue lanzado por China eh, hace aproximadamente unos cinco años. Eh, ya hay eh, uso de computación cuántica en, en la, para servicios de nube, eh, todos los servicios de cloud que estamos a, a, ya empezando a usar más extensivamente, eh, y ya está empezándose a usar la computación cuántica. Esto tiene una gran diferencia, es que ya pasamos de los ceros y unos y ya un solo campo no puede, ya no es binario, cero o uno, sino que puede tomar de punto de vista cuántico muchos valores entonces las posibilidades de capacidad de computador son altas ya hoy en día esta tecnología permite saber y eh, hay pruebas eh, por ejemplo en el puerto de Nueva York con una especie de jugos como los, acá en Colombia los conocemos como los jugos eh, HIT. Eh, eh, estos eh, en un contenedor en el puerto de Nueva York un satélite es capaz de determinar si es un un eh, es un eh, jugo eh, bajo en azúcar o con azúcar cosas de ese estilo, puede, puede identificar el contenido eh, que existe dentro de un producto en un container. <ríe> Todo esto viene por cuenta de, de, de esto. Y, y ya, aquí ya estamos hablando de, de, de Human Brain, eh, en donde hay compañías, eh, eh, Neuralink, por ejemplo, del mismo Elon Musk, eh, lo, han, lo, lo han oído por Tesla y por SpaceX, pero también tiene a Neuralink, que ya tiene computación avanzada para eh, multiplicar capacidades humanas eh, con la tecnología. Entonces, estamos aquí en este punto, esto ya, ya existe, con lo cual los saltos que se vienen a dar son mayores. Eh, lo otro importante con la capacidad de cómputo es lo que se llama el Edge Computing. ¿Eso qué significa? Edge eh, Computing, para resumírselo, no, no, no quiero entrar en tecnicismos ahí, pero es la capacidad de, de poder tratar la información, el contenido con la misma velocidad como si tuviese el computador al lado, eh, pero con las capacidades hoy tecnológicas. Tengo un computador en, la, en cualquier parte del mundo y es como si tuviese esas capacidades de cómputo disponibles a la mano ahí al lado. Eh, eh, eso eh, es lo que va a seguir mandando durante estos siguientes años eh, el desarrollo de la tecnología. El tercer elemento importante que nos ha traído aquí a la transformación digital ha sido el aumento de la velocidad de la transmisión. Vámonos a, a, a lo que son los celulares en los 80 con la primera, llamamos la, la primera G, no era tan reconocida como la primera G, se hablaba de tecnología CDMA, por ejemplo en esa época, eh, TDMA un poco, un poco, TDMA sobre todo antes de CDMA y fue evolucionando en los 90, en los 2000, en los 2000 ya viene 3G, en los 2010 ya viene 4G, no hemos terminado de monetizarla en el mundo. No hay todavía operador que la haya terminado de monetizar de 4G y ya hablamos de 5G. Se habla conservadoramente de las capacidades de velocidad entre lo que tenemos en el móvil en 4G y 5G, que se multiplica por 20. Hay algunos que dan cifras de, de mil veces, pero quedémonos como más conservadores, 20 veces. Entonces, eh, ¿y qué ha pasado del cobre a la fibra? Multiplicaciones, velocidades ya superior a los 100, a los 200 a los 300, esto es lo que está pasando y esos tres habilitadores eh, por cuenta de, de, de ellos no, nos han traído eh, acá bueno, pero a eso, eso nos ha traído a este punto sabemos que, que la tecnología está avasallando y la tenemos por doquier al, alrededor pero ¿qué capacidades son necesarias? Eh, ya salgamos un poco de la tecnología y entremos un poco a qué capacidades son necesarias para poder desarrollar apropiadamente una, una transformación digital, porque después vamos a ver desde el punto de vista del directivo qué tiene que tener ese nuevo directivo para poder ser capaz de acompañar ese cambio en la organización o ese, ese nuevo enfoque hacia una transformación digital en sus negocios. Eh, básicamente, eh, lo que tradicionalmente se, se cree, o, o normalmente, y lo he visto también, en enfoques de organizaciones. Eh, además, eh, lo, lo habla uno con, con, con muchos colegas en muchas organizaciones. Eh, el foco inicialmente arranca por la tecnología. A veces es una tarea que se delega a, a los equipos de tecnología y se dice: bueno, por cuenta de la tecnología, vamos a, a hacer, entre comillas, vamos primero a hacer un poco de mercado de tecnologías y, y vamos a traerlas a al traer negocio. Pero, eh, pero el enfoque, cuando es pasado sobre la tecnología, normalmente no es una, o tiene más bien una baja garantía de éxito para una transformación digital. Hay otras, eh, otros temas que son importantes. Entonces las organizaciones tradicionalmente se enfocan en un 60% a, alrededor de la tecnología, un 20% alrededor de perfiles, con quién, con quién lo voy a hacer, un 18, incluso encuentro menos de esto en, en, en temas de cultura, y un 2%, ¿y quién va a liderar ese cambio? O lo hace el, el CIO, lo hace el CTO, le ponemos un PM una PMO, un PMP para que lo lidere. Pero resulta que el iceberg tiene una composición. Un iceberg es 89% en la parte de abajo para que de para que, verdad eh, logre el equilibrio y un 11% en la parte de arriba. Y eso es completamente aplicable. O sea, si nosotros tenemos un enfoque... No tan centrado solamente en la tecnología, sino un enfoque centrado en estas capacidades, en temas de quién, cuáles son los perfiles que necesito, la cultura que yo voy a fomentar para que se dé la transformación digital y en quién va a liderar la transformación digital. Eh, esto tiene un peso realmente de eso, un 89% sino más y una tecnología entra en, en, un, en un nivel no menos importante, pero es un, un siguiente nivel que ya lo vamos a ver ¿no? adelante. Eh, en, en España, tomé algunos datos del de INSIPI y el INESDI de España, por ejemplo, eh, de, de lo que representan temas básicos en la transformación digital, si se tiene un plano, o no, apenas el, en el 2017 tenían un 18.9, eh, no lo gestiona nadie en concreto, como que ahí van dando. o sea, compramos algunas cosas y ahí vamos andando, y si eso es 2017, estamos hablando de cuatro años. Eh, si hay alguna persona encargada, aunque no es senior, un 23%, y si existe la figura de responsable senior que coordina la gestión del plan de transformación digital, ya un 33%. O sea, solo una tercera parte de, de, de las organizaciones le tenían una agenda a la transformación digital. ¿Cuáles son esos ejes en, en la transformación digital? Y los vamos a necesitar. Es importante, y ustedes como directivos de organizaciones, entender cuáles son los ejes fundamentales de la transformación digital, porque sobre ellos es que se van a requerir esas capacidades de, de liderazgo y de profesionales adecuados para poder llevar a cabo esa, eh, cada una de las líneas en, en estos ejes, pero por encima de eso, pues tiene que existir eh, alguien que está arriba, eh, monitoreando y, y siendo el garante de la eh, transformación digital. Hay tres elementos, tres ejes importantes. Las capacidades fundamentales, el liderazgo, eh, cultura, perfil, y comportamientos digitales. Está el cliente, la forma en que se interactúa con nuestra organización, entender esa, esa forma de interactuar. Y sin duda, pues la tecnología. La tecnología estará presente allí, porque por cuenta de ella, pues estamos aquí abordando transformaciones digitales. Vamos sobre las capacidades fundamentales. El primer eje. Vamos a, se lee de abajo hacia arriba, eh, primero, eh, todo lo que tiene que ver con visión, estrategia y liderazgo, eh, la, la colaboración cross-functional entre las diferentes áreas, la interacción incluso con otras compañías, y ahí voy dándole algunos tips que vamos a ver más adelante porque eh, en el tema del mundo digital el ecosistema crece, pasamos de ser silos como organizaciones, así como hay silos dentro de las áreas de las organizaciones, pasamos de ser una organización de un silo, Hacer una organización abierta que interactúa con otros y eso tiene también, pues, unos acompañamientos de tecnología que son necesarios, ya los vamos a ver ya. Eh, ¿Cómo se interactúa entonces en ese ecosistema digital? ¿Cómo se interactúa con el medio de pago? ¿Cómo se interactúa con eh, el que eh, eh, despacha? ¿Cómo se interactúa con toda esa logística? Con la logística, los tres elementos de la logística, el almacenamiento el transporte y la información. ¿Cómo se interactúa con todos ellos? Y, el, y la necesidad de empezar a, a desarrollar eh, ese employee branding eh, va a ser muy importante porque esa es una de las habilidades que se requiere desarrollar en las organizaciones. Y digo en las organizaciones porque puede ir por cuenta de gestión humana, tiene que ser muy promovida por la alta dirección, en donde se atraiga talento, eh, que es fundamental para nuestra formación digital. Saltamos un poco en estas capacidades fundamentales al tema de cultura y personas. Aquí están las formas de trabajo, está la forma de trabajo Agile, la evolución hacia tribus, vamos a ampliarlo cuando hablemos de esas, lo que tiene que conocer un directivo respecto a esas formas de trabajo. La investigación, la innovación, el desarrollo, cómo se da esto, esto es fundamental y estoy ahí anticipándoles esas capacidades que son requeridas allá. Creación del entorno, generación de nuevas ideas, cómo se están dando las nuevas ideas dentro de la organización, las organizaciones más planas las la jerarquías rompen las transformaciones digitales eh, definitivamente en, en la mesa de trabajo, eh, de hecho en, en alguna organización lo hicimos eh, estábamos todos por igual, absolutamente cuatro niveles de la organización sentados en la misma mesa hablando alrededor de un tema y no solamente nosotros sino también con eh, participantes internacionales eh, de China, de, de España principalmente eh, y algunas otras geografías eh, favorecer esa cultura, el tema de cultura de, de prueba, ensayo, error, pero también de velocidad y el perfil digital. Eh, es muy importante conocer en dónde estamos. Eh, eh, eh, de hecho, para, para nuestra organización, en conjunto con otras personas, desarrollamos toda una encuesta de perfil digital para conocer exactamente en dónde se encuentran nuestros empleados para que se desprendan de ahí una serie de planes de formación y capacitación para que entiendan ese nuevo lenguaje. Eso requiere volver nuevamente a, a, a, a entender y a estudiar eh, eh, para absolutamente todos los niveles de la organización. Y se necesita para no, no caer en, en esa, eh, llamémoslo, eh, falta de entendimiento, esa, esa falta de comprensión eh, como, como en analfabetismo, la palabra adecuada me falta. A caer en ese analfabetismo que hace muchos años era no saber leer o escribir, ese analfabetismo digital, pues tiene que arrancar por esa evangelización interna, tiene que ser desde, desde dentro a, hacia afuera. Y eh, al final, esto termina en, en estas capacidades fundamentales en. En productos, esto tiene que traducirse en algo, una transformación digital y, y, y me encantó de las muchas que he visto eh, alguna vez con el corte inglés en España y, y, y en una presentación y me mostraba y me decían mira, son tres elementos para la transformación digital. Es la tres elementos, la adopción, segundo de nuevas tecnologías, tercero para lograr ventaja competitiva. No hacemos absolutamente nada. Si sí, esto no se traduce en unos mejores productos, en una mejor forma de llegar al cliente y ahorita lo conectamos con esta dimensión, el eje de clientes. Aquí se requieren, aparecen unas capacidades nuevas. Aparecen eh, capacidades sobre el marketing digital. Esto requiere eh, eh, definitivamente estudiar y, y aprender mucho el, el, eh, lo que ofrece hoy el, el marketing digital. Todo lo, el marketing machine, cómo se debe implementar hoy en día por cuenta de todas estas soluciones, que entiendan y sondeen, que lean, que miren, que entiendan el buyer persona en las redes sociales y que miren sus comportamientos, eh, eh, es fundamental. Todo el tema de, de marketing machine, todo el tema de SEO, sea, bueno, todos los conceptos que están allí embebidos en el marketing digital y son estos y más, y las herramientas que se usen, todo lo que se usa para email marketing, todo lo que se usa eh, para efecto de eh, poder hacer eh, eh, recolección de prospectos y convertirlos en leads, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, aquí al final terminamos con, uh, hay un concepto adicional, eh, no, no, veo que no lo puse aquí, el tema UX. El tema UX es fundamental, entra una nueva disciplina, entran nuevas personas en nuestras organizaciones. Nosotros en particular tuvimos... Eh, eh, por cuenta de una consultora, antropólogos y sociólogos y psicólogos. Me decía, miremos a ver qué valor tiene, realmente el valor se traduce, el UX, eh, hay un, eh, un índice eh, que desafortunadamente no lo calcularon sino hasta el 2015, pero era el, el UX Index que básicamente cogía a las empresas de bolsa que habían, tenido, habían hecho eh, implementación de UX, de, de user experience en sus organizaciones y las que no lo habían hecho y la capitalización bursátil era completamente distinta, era casi tres veces más la capitalización bursátil que han logrado con la implementación de, de prácticas de UX en sus productos. Vamos un poco sobre el sobre cliente entonces ya que uno tiene un producto aquí creado en las capacidades del eje de cliente, pues ahora ese producto como ¿Cómo lo vendo? ¿Y cómo son las prácticas de compra de mi cliente? ¿Qué pasa con el e-commerce? Normalmente, y, y pues lo veo aquí en Colombia, por ejemplo, cuando uno ve el cálculo del índice digital de, de, de lo que ha planteado el, el, el gobierno. Eh, eh, pues sí, es, es una etapa incipiente y, y, y está bastante bien para, para, para ese momento pero organizaciones ya más evolucionadas salen del e-commerce. O sea, el e-commerce no es el fin, eso es un medio, y es un medio que ya sea por descontado en, en absolutamente todas las grandes organizaciones, pero, pero especialmente pues, en, en las pymes y, y, en, y en esas eh, 300.000 empresas que se crean, pues se ha sentado que, que tienen que conocer y unas calificaciones importantes para saber si va ese camino de la transformación digital será un e-commerce. Eh, pero lo importante aquí es a través de qué canales lo, lo voy a, a vender. Y aparecen una serie de prácticas que no aparecían en los negocios establecidos. No había esa preocupación, pues porque, eh, hombre, el, el negocio no lo ameritaba. La transformación digital es un más big. Es el tema de los Customer Journey. Esas prácticas de Customer Journey, así como aquí el UX es importante, Aquí el Customer Journey es fundamental, hay que entender esas pequeñas micro interacciones del cliente con nosotros. No podemos quedarnos en las grandes interacciones en donde no vemos esos pequeños momentos y ahí en ese caso cuando se trata por ejemplo de soluciones digitales, cuando uno ofrece soluciones, eh, pues hay herramientas que ya hacen mapas de calor eh, y le van siguiendo cuáles son esos movimientos que hace, incluso con algunas cámaras, ya nosotros lo usamos para algún producto, eh, cómo el cliente iba desplazando la, la vista y, el, y también el, el mouse a través de la solución para saber cuál era ese recorrido que él seguía, y eso es importante entenderlo, pero también vaya a cómo él, él lo adquiere, cómo lo, lo está comprando, cómo lo usa, y además eh, cómo... Eh, él está haciendo desde la, cuando son modelos de suscripción que usualmente es el modelo más usado en, los, en el mundo digital en los modelos de negocio por suscripción en B2C, entonces es cómo lo contrata hasta cómo lo descontrata, tan fácil debe ser descontratarlo como lo contrató entonces eso es sumamente importante porque ya se empiezan a dar unos hechos de facto en el mundo de los negocios digitales y por cuenta de eso recuerdo eh, eh, iniciando en los años de 2000, 2005 por allí, eh, un par de bancos, eh, tres bancos en Colombia lanzaron un, un portal eh, web eh, de, del banco. Y uno de ellos, las opciones del banco las colocó al lado derecho, los otros dos la colocaron al lado izquierdo. Y había un hecho de facto que las opciones eh, de, de, de uso de los servicios bancarios pues estaban dando al lado izquierdo del menú y el otro banco que lo usó al lado derecho le tomó seis meses hacer ese cambio hasta que volvió a enganchar el mismo número de clientes que, el, que tuvo en el momento en que llegó a su, eh, su pico más alto. Lo cambió al lado izquierdo y empezó a, a tener una deserción hasta que se metió en las prácticas de, de, de, de hecho de facto de mercado digital en el momento de las soluciones web eh, y, y logró volver a recuperar a, a esos clientes. Entonces eh, eso es muy importante porque ya hay una serie de prácticas que se dan y no hay tampoco en muchos casos que inventar demasiado lo hablo con, con nuestro equipo de UX y, y, y decimos ya hay forma en que se evalúa, ya hay la forma en que se contrata, ya hay la forma en que se da cierto tipo de información, ya son formas que son adoptadas y comunes dentro de ese ecosistema digital, ya hay un comportamiento y una forma de comportarse allí. En términos de servicio, pues ya lo vendí, en servicio es cómo le estoy dando ese servicio, a través de qué canales, si le estoy ofreciendo la omnicanalidad, la omnicanalidad es un tema que entra como una, eh, un comportamiento cada vez más obligatorio, o sea que las capacidades de uso de los productos en un móvil, en una tableta o en un computador sean las mismas y, y además que pueda una transacción iniciarse en un dispositivo y pueda continuarse en otro. No sé si ustedes lo han notado, pero si ustedes entran de su computadora y hacen una búsqueda en Google, y después de entran por el, el celular, ahí van a encontrar, o en la tableta, que esas búsquedas que estuvo haciendo en un medio, las van a seguir encontrando en el otro medio. Va con usted, la tecnología va con usted. El autoservicio, el self-service es fundamental en, en, en el tema de digital y los canales eh, digitales de, de venta. Y datos y uso, y aquí es un momento importante, eh, cómo se hace uso de los productos, capturar datos y datos y datos. Esto lo vamos a ver más adelante dentro de las capacidades necesarias pues, para, para una organización en el mundo digital, el tema de, de datos. Y en tecnología, en este eje de tecnología, hay tres elementos importantes como eh, sub-ejes de la, de la tecnología en la transformación digital. Las tecnologías de apoyo al core business. Hablo de los CRPs, los sistemas internos de negocio, eh, sistemas financieros, los CRM, los de clientes, eh, los buses de integración. Esta es la forma de comunicarse hoy en día eh, las organizaciones a ese ecosistema digital a través de APIs, pero para eso pues entran a, a, a participar plataformas que son silenciosas, calladas, pero muy importantes, en donde se exponen y consumen servicios en donde si yo quiero desarrollar, por decir algo, un valor agregado cuando un cliente me compra un producto y quiero que después vaya a Juan Valdés y en Juan Valdés obtenga un café gratis por cuenta de, de esta compra que me ha hecho, pues yo tengo que empezar a hablar con las otras organizaciones a través de estas plataformas. Con lo cual, lo que le quiero dejar ahí solamente no es el objetivo de la presentación, pero es que cuando uno aborda una transformación digital, tiene que darse una revisada muy profunda sobre las capacidades que tienen esas plataformas dentro, porque hay organizaciones que abordan con mucha felicidad la transformación digital y se dan cuenta que las capacidades de sus eh, sistemas centrales de sus sistemas básicos financieros de servicio al cliente y plataformas que no tienen como estos buses de integración pues son unos inhibidores para poder desarrollar una adecuada transformación digital eh, y herramientas de colaboración también eh, entran ahí eh, que son fundamentales para la forma de trabajo y el cybersecurity, no hay transformación digital sino hay una capa de seguridad porque el hecho de salir a otro espacio requiere que nos protejamos también allí por otra parte eh, arquitecturas y metodologías, conectar a las personas, sistemas objetos, metodologías que dinamicen los procesos de tecnología y eh, prácticas de, de DevOps y otras prácticas aquí, no me quiero detener ahí. Y eh, eh, acogiéndome a la definición de corte inglés de adopción de nuevas tecnologías para lograr una ventaja competitiva, eso sí que es importante. Ahora, hay siete tecnologías eh, básicas de hoy en día que son las que eh, usamos para de, apalancar la transformación digital. Eh, dentro de ellas está la parte cognitiva, la parte de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una sombrilla muy grande que tiene por debajo eh, machine learning, que tiene eh, lenguaje, procesamiento de lenguaje natural y otros más. Eh, está el tema de, de, de IoT, el Internet de las Cosas, en donde pones un chip, una SIM card en algo y es eh, monitoreado. Mobile, todo lo que trae el mobile, el Big Data, eh, data Analytics, Blockchain y Cloud, solo por nombrar algunas ahí. Entonces, eh, eh, voy con esta diapositiva y creo que después viene el break que Federico nos había mencionado. Eh, una, una transformación digital debe tener, eh, debe ir acompañada de, de un plan, un plan estratégico. Ese plan estratégico no, no hay una receta única, generalizada, sino es particular para cada empresa. Eh, Pero ¿qué pretende un plan de esos? Y antes de eso, entrar en qué pretende. Es importante que nuestro mapa estratégico de la organización vea reflejado eh, esas eh, intenciones de transformación digital ahí. Si nuestra transformación digital no existe en ninguna de las partes del mapa estratégico, de, de las estrategias de nuestra organización, eh, no estamos orientándonos realmente a una transformación digital profunda. ¿Qué pretende eh, un, un plan de transformación digital? Pues rediseñar modelos de negocio. O sea, como dice Rafalda, cuando no sabemos la respuesta, nos cambian las preguntas. Los modelos de negocio tradicionales muy seguramente no se van a adaptar con facilidad a, a los nuevos modelos que se requieren de la transformación digital. Transformar también la operación en la forma que yo empaco, despacho, almaceno, eh, distribuyo, entrego un servicio, un bien. La optimización de los procesos, optimización hasta incluso cambio y eliminación de algunos procesos y de transformación de los puestos de trabajo y las estructuras. Con un enfoque siempre centrado en el cliente. Ustedes vieron que uno de los tres ejes fundamentales de trabajo digital es el cliente. O sea, es fundamental que el, el, el, el, esto esté centrado alrededor del cliente. Buscando eficiencia operacionales, aprovechando el valor de los datos y recoger datos y datos. Es, es pinchar las aplicaciones desde pincharlas con Google Analytics a, hasta poder obtener comportamientos de los customer journey bien detallados y llenarnos de datos para poder analizar comportamientos y tomar decisiones con el objetivo de crecer, mejorar beneficios y una calidad en el servicio, siempre con el concepto de simplicidad y menor costo. ¿Cuáles tecnologías? Ya las he mencionado. Mobile, cloud, blockchain, analytics, security, eh, todo lo que es cybersecurity, IoT y la parte cognitiva, big data, todos estos temas. Esas son las tecnologías principales habilitadas de la transformación digital. Bueno, eh, Muy buenos días a todos. Para las personas que no se alcanzaron a conectar desde el comienzo, eh, les vuelvo a repetir que es importante que se inscriban a cada una de las sesiones que vamos a tener lugar en esta certificación. La próxima será el día 3 de noviembre y, terminarí, y terminaremos el 11 de noviembre. Entonces es importante la asistencia y participación de las tres para obtener esta certificación. Muchas gracias de nuevo por su participación y continuamos con esta primera sesión. Vale, Federico, muchísimas gracias. Eh, bueno, ahora vamos a, a, a ir ahondando eh, un poco más sobre esas habilidades de liderazgo que son requeridas para una transformación digital. Hemos recorrido un poco eh, lo que son los modelos de negocio eh, en la transformación digital, algunos de ellos, hemos citado también alguna bibliografía, quienes quieran profundizar un poco en algunos temas. Eh, hemos también recorrido un poco los ejes principales de una transformación digital, que es la transformación digital, por cuenta también de que estamos acá hablando de transformación digital, que nos ha traído a tener que hacer transformaciones digitales. Ahora vamos a adentrarnos un poco en, en esa parte blanda que es la más dura, es la parte de habilidades de liderazgo, es la parte de competencias que, que son necesarias y requeridas, aquí más adelante vamos a interactuar, eh, somos en este momento 232 participantes, vamos a interactuar eh, eh, a través de una encuesta eh, pero arranquemos un poco en esta parte sobre eh, el liderazgo requerido en, en la transformación digital, eh, recuerden que en la primera Diapositiva, les decía, no están desligados. La transformación digital de la, lo que son las habilidades de liderazgo. Están completamente ligadas hoy más que nunca. Por el contrario, están estrechamente ligadas y se requieren unas capacidades de liderazgo distintas. Algunas que ya se describían en, una, en los modelos de negocio tradicionales, pero se necesita afianzarlas, se necesita fortalecerlas. Algunas de ellas se tienen que cambiar, se tienen que abrir. A, a nuevas formas de, de liderar, porque al fin y al cabo la transformación no la hace la tecnología la transformación la hacen las personas y la hacen las personas a través de una cultura, y la cultura son, eh, como lo decían a base del iceberg allí la, la, la cultura es importante está eh, subyace en toda la base de la transformación digital, en ese 89% de, de, de habilidades que son importantes o características son importantes en la transformación digital. Cultura eh, hay muchas eh, definiciones a, a alrededor de, de, de cultura, eh, a, algunas un, un poco más, más prácticas, más pragmáticas, digámoslo, eh, en términos de lo, la importancia de la cultura. Y un líder, eh, a través de sus habilidades y sus capacidades, lo que tiene que hacer es ayudar a aportar esa, esa cultura. Eh, cultura, eh, la, digamos, la forma más tradicional, son todos aquellos hábitos y costumbres que tiene la gente para hacer algo. Y algún autor que leía el año pasado durante la pandemia, eh, un autor americano, y decía, no, mira, cultura es todo aquello que hace tu gente cuando tú no la estás mirando. Y, y, y me parece demasiado práctico, pero, pero creo que describe un poco. Si es, la gente ya tiene una aprehensión suficiente sobre ciertos rasgos de comportamiento eh, frente a los proyectos, Frente a la tecnología, frente a la creación, la innovación, pues significa que ya tenemos una cultura que es lo que además trasciende. Eso es lo que realmente hace trascender la organización. Eh, respecto a, a las habilidades de, de, de liderazgo requerida la transformación digital, el liderazgo en la transformación digital va más allá de la habilidad de comunicación, va más allá de la capacidad de motivación a los equipos de trabajo, va más allá del carisma del mismo líder, es importante, es importante en el trabajo digital, pero trasciende allá. Eh, el entusiasmo, eh, la capacidad de resolución de conflictos, la habilidad de negociación, eh, la visión y el ser estratega. Vamos entonces, a, y por último, eh, la capacidad de organización y habilidad para gestionar recursos. Al fin y al cabo, un, un, un líder a recursos. Vamos entonces, eh, los invito a que entren por favor en sus teléfonos celulares o en sus computadores a menti.com. Eh, les va a pedir un código, le pueden digitar este código, el código 6195844, por favor. Vamos a hacer una, vamos a correr una encuesta y, y quiero conocer un poco la opinión de ustedes eh, con relación a cuáles son esas dos habilidades de liderazgo que son importantes, que creen ustedes importantes? después pues de que ya hemos recorrido eh, en, en, en un buen nivel de detalle, qué es una transformación digital, qué es un plan de transformación digital, cuáles son los ejes principales, ejemplos de modelos de negocio, cuáles son esas dos principales eh, habilidades de liderazgo que son requeridas entonces, dicho lo anterior, para la transformación digital. Vamos a ver qué, qué opinión eh, les merece. Eh, entonces, eh, ustedes entran a este sitio www.menti.com, digitan el código 6195844 y ahí encuentran dos opciones de respuesta. Eh, bienvenidos entonces a la, a la encuesta. Veamos qué, qué van diciendo. Ahí van cambiando las opiniones, eh, va ganando la, eh, la innovación, por ahí va la creatividad. Subió, viene subiendo otra que es la flexibilidad. Bajó. Esto es un poco lo que están respondiendo ustedes. ¿Se está viendo, Federico? Sí, sí se ven todas las respuestas que van vale. saliendo y las okay. más grandes, las más comentadas. Perfecto. Bueno, yo creo que ya está por detenerse la, eh, las respuestas. Vale, vamos con esto. Yo creo que ya tenemos una muestra suficientemente eh, representativa. Bueno, voy a, a, a tomarla aquí. Y la pongo aquí de una vez para que ustedes vean en la, en las respuestas. Y les voy a mostrar también la respuesta de, de, otro, de otro grupo. Ok, esto es un poco lo que, lo que ustedes han, han respondido. Eh, eh, respondieron mayoritariamente, veamos, alguna, algunas de las que son evidentes, no, no nos vamos a, a detener allí, eh, eh, que son innovación, creatividad, comunicación, innovación, innovación de cuenta que eh, salió como eh, una de las dos, may de las dos mayores eh, habilidades de liderazgo importantes en la transformación digital exactamente el manejar la innovación es fundamental creo que han dado un punto sumamente importante también mencionaban adaptabilidad por aquí adaptación apertura al cambio inteligencia emocional gestión de recursos eh, pensar fuera de la caja eh, eh, eh, pensamiento disruptivo también es muy importante eh, eh, bueno y las otras que no no, no alcanzó a, a, a ver eh, en, en otro evento en julio, miren un poco lo que lo que salía. Eh, eh, quité las las que estaban en los extremos. Salía la comunicación, también salía la innovación. Eh, y, y, y, me, y me gusta mucho hacerlo reiteradamente. Eh, claro está, aquí tenemos un equipo muy senior que, que está presente y, y y, y son reconocidas esas habilidades que son fundamentales entonces eh, volviendo al, al comentario del principio de la presentación recuerdan el gen E93 ese que es responsable de, de hacer que el único animal que muta y cambia su ADN durante su vida que es desde de, de la oruga a volverse en mariposa que es la, lo que en últimas describe mejor describe una transformación digital eh, el tema es eh, ese gen E93 cómo lo desarrollamos en nuestra organización cómo activamos ese gen de, de transformación en la organización. Y es gracias a esto, a esto. Y ustedes lo han, lo han mencionado ya también en las respuestas, mucho tiene que ver con cuenta la innovación. Pero ya que mencionaron la innovación, miren, dése cuenta que le, le doy un valor tan importante, lo, lo tengo aquí justo al principio, el tema de innovación. El tema de innovación eh, es una habilidad de liderazgo. El líder de hoy en día, ustedes como, como ejecutivo senior de las organizaciones, tienen que saber cómo promover e interactuar, interactuar con todos esos eh, elementos requeridos para la innovación en nuestro negocio. No, es, cuesta muchísimo innovar en negocios ya establecidos. ¿Por qué cuesta menos en una startup? Porque ahí no hay reglas, ahí no hay sistemas de planeación, ejecución y control tan establecidos como los que existen en una organización eh, que, que ya está establecida yo quise traer aquí un ejemplo y además eh, esto es muy bueno eh, yo fui a verlos a Medellín a, a los señores del de, de Grupo Corona eh, a ver cómo estaban haciendo innovación eh, porque había escuchado de, de, por cuenta de, de, de varios presidentes de empresas en una reunión de presidentes y decían oye interesante lo que están haciendo los señores del Grupo Corona me fui a Medellín, no sé si eh, creo que eran en Vigado, en la planta de Vigado, a ver cómo, qué era lo que estaban haciendo y estos señores eh, en su proceso de innovación, pues crearon un, un, un, un área que solamente está dedicado pensando en esos temas de innovación con un equipo eh, de, de jóvenes y también de, de ejecutivos senior eh, de más alto nivel, con una agenda en el comité ejecutivo, con agenda de comité ejecutivo, con reporte de juntas directivas, en donde se va siguiendo y monitoreando cómo está la, la, la innovación. ¿Y qué hicieron ellos? Pues, cuestionó primero... ¿Y qué, ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Nosotros tomamos una arcilla y esa arcilla la trabajamos y con eso producimos un lavamanos, producimos eh, elementos de baño. Eh, eso es lo que producimos nosotros. Nuestro insumo es una arcilla para producir esto allá. Y el grupo de innovación empezó a juguetear un poco, a hacer cubitos, cubitos con la arcilla. Y eh, eh, empezaron a dar ideas, algo que es importante, eh, y, y, y eso también pues está muy dado en el, en el ADN paisa emprendedor. es Hombre, con esto qué podemos nosotros lograr? ¿Qué podemos crear? ¿A qué se parece? Y se parecen los cubitos de azúcar, como venía antes el azúcar para endulzar el tinto. Y eh, si nosotros, nosotros sabemos que a estos animales les gusta la tierra también, ellos a veces cuando tienen déficit de algunos nutrientes, pues comen tierra también, un caballo, una vaca. Eh, y si esto lo enriquecemos con algo y lo volvemos un, con nutrientes por dentro, entonces se unieron con una universidad, de, con, la univers con el grupo Coloides de la Universidad de Antioquia. El grupo Corona eh, lanzó un producto que se llama FortiCaps. O sea, no tiene nada que ver con el core business de Corona, de la producción de, de, de cerámica, de lavamanos no tiene nada que ver, pero produjeron ese producto. Pero lo que sí no se imaginó nunca el líder de productos en, en, eh, de, de, de este tipo en el mercado es que su competidor viniera de otra industria y se metiera y lo, lo cambiara el posicionamiento. Cambiaron el posicionamiento estratégico de, de la compañía que ofrecía esos elementos con, eh, de alimentos con nutrientes para caballos, por cuenta de que vino la compañía Corona y produjo el producto FortiCaps para eh, alimentos de caballos, cosa que les encanta, vienen estas presentaciones, innovaron y, y, y, y cambiaron completamente las reglas en una industria tranquila y establecida desde hacía mucho tiempo allá. O sea, lo que hay que pensar, y ustedes lo decían ahí, como habilidades importantes, aquí lo importante para, para el directivo es saber cómo desarrollar la, la innovación, si es la innovación abierta, si es innovación cerrada. Yo soy completamente convencido que la relación universidad-empresa es una relación eh, simbiótica fundamental y eso nos lo han mostrado países desarrollados, hablo de, de, de Alemania, hablo de Estados Unidos, en donde eh, eh, empresa y universidad eh, y Estado, ese es el eje perfecto, el, el triángulo perfecto, el triángulo equilátero de los países más desarrollados, donde está el Estado, la universidad y la empresa juntos desarrollando soluciones que resuelvan problemáticas de la empresa o del Estado. Eh, para el directivo es muy importante que sepa, eh, primero, cómo conformar ese tipo de equipos de trabajo. Ahí tiene que romper paradigmas. Alguien lo decía por allí en la respuesta de Mentimeter, eh, eh, romper paradigmas, ser disruptivos. Ser disruptivo es fundamental eh, muchas veces conviene acompañarnos de, de algunos focos de innovación estudiantes de universidades profesores que hacen investigación científica y en conjunto con la empresa pero normalmente rompen con los procesos establecidos de las organizaciones con lo cual hay que a veces hasta pensar lo vi en España con una empresa de seguros que decidió hacer su innovación con una empresa completamente nueva puso la quinta planta eh, ahí cerca a la Gran Vía y dijo, este sitio me voy a traer algunos de los empleados que tengo acá, pero me voy a, a, a traerme un 30% de los empleados que conocen mi modelo de negocio, eh, que tienen esas habilidades, esa inquietud por la creación, por la innovación, y voy a acompañarme de terceros. Me voy a acompañar de especialistas, me voy a acompañar de universidades, de estudiantes profesionales que me ayuden a hacer la, la, la co-creación. Y muchas veces conviene más eso que tratar de, de generar tracción internamente con las mismas personas para eh, innovar dentro del negocio. Entonces, esta, esta habilidad de eh, innovación es fundamental para, para el, el líder y el ejecutivo del día de hoy. Saber de qué forma, qué modelos de innovación voy a hacer eh, ¿Qué metodología puedo usar? Lean Methodology es la que normalmente están usando pues, para, para esto. Eh, en el caso de Grupo Corona, usaron Lean, Lean Methodology y, y, bueno, lograron resultados. Fui a ver la planta y esto lo están produciendo en la misma planta de, de ellos en, en Antioquia, eh, en una sección aparte y como una empresa ya independiente. Salió una empresa. El segundo, la segunda habilidad del directivo es entender. Eh, agile y Scrum, la forma de trabajo. las formas de trabajo tradicionales eh, eh, en el mundo digital eh, rompen. Eh, tiene que ver una forma de trabajo mucho más eh, ágil y las organizaciones que han sido exitosas en las informaciones digitales eh, son aquellas que a través de unos pocos pasos han interactuado en proyectos de, de corto eh, plazo con productos mínimos viables. Poder ver productos mínimos viables es fundamental. Eso sube mucho la moral y el entusiasmo de los equipos de trabajo y de la organización. Poder ver cosas ya funcionando disponibles para, para un cliente. Poder producir productos mínimos viables en cuestión de, de una a seis semanas. Cuando uno le da rienda suelta a los equipos de, de tecnología, eh, que siempre ahí se va a encontrar uno con, con algunos que son bastante inquietos, que son eh, creadores, innovadores... En compañía de una persona de mercadeo, con una persona de servicio al cliente, con una persona de mi core business, pocas personas, cuatro cinco personas son a veces capaces para eh, entregar una solución mucho más eh, eh, eh, útil al negocio que armar grandes proyectos en, en el negocio, pero entonces eso requiere una forma, maneja una forma de trabajo distinta que ya lo voy a explicar adelante que también es una habilidad que tiene que desarrollar el, el, el líder eh, en, en esa forma de trabajo, que es la forma de trabajo por tribus, y en, en, el, en este caso en, el líder empezar a interactuar con ellos, porque esto no puede ser cajas negras los líderes tenemos que empezar a, a, a interactuar y saber qué está pasando también ahí no quiero eh, solamente quedarme con una sola y herramientas estilo Trello en que iba, la gente va registrando sus actividades, sus todos y los va monitoreando y, y hoy se va a hacer esto y son metas de corto alcance eh, en, en los momentos que hemos tenido más éxito con, con un proyecto en transformación digital han sido aquellos que hacemos los daily meetings esos daily todos los días a las 8 de la mañana, media horita ¿qué pasó ayer? ¿qué vamos a hacer hoy? vamos para adelante ni siquiera miramos tres días adelante y esos son los proyectos más exitosos pero cuando se trata de scrum ya esto es del equipo de ingeniería allá adentro la forma de, de hacer eh, desarrollo de software hoy no es a, a como así hacían los trenes en, en, en 1800 o sea era el gran proyecto se planeaba y dentro de tres años salía un tren no tiene que ser desde el punto de vista de software y esto aplica para los equipos de tecnología en donde interactúan eh, en, también muy parecido al Agile, en el Agile entran a participar personas de diferentes áreas, aquí ya es muy orientado hacia los equipos de tecnología y la forma de hacer software para poder acompasarse a lo que exige esa célula, eh, eso normalmente se llaman células de, de Agile, lo que exigen, exigen también una dinámica mucho más alta de los grupos de tecnología, no puede ser el Waterfall tradicional, en donde se hacía eh, el proyecto, se planeaba, y eso lo entregamos en el roadmap, dice que en tres meses, eso no da, el mundo de hoy no espera eso. Hoy el mundo es de la inmediatez, como lo veíamos al principio. El siguiente es el trabajo por tribus. Entonces, el líder tiene que estar preparado eh, para manejar eh, las tribus. Eso es un gran reto, eh, le cuesta mucho... Normalmente a los líderes de las, de las áreas que están relacionadas con esto, hablo de marketing, hablo de, de no, tecnología, hablo de servicio a cliente, hablo de operaciones, les cuesta mucho eh, normalmente poder trabajar y máxime cuando hay que trabajar en simultánea, pero el reto no solo para ellos, el reto es para ustedes que son directivos que están arriba liderando equipos de trabajo cómo monitorear el avance, porque si no se sabe monitorear el trabajo de, la, de los avances de, de células de AI, eh, muy seguramente van a perder el, la, el tracking de lo que se está haciendo ahí y la posibilidad de ustedes también aportar. Y terminan siendo unas células de AI eh, tan independientes que nadie es capaz de seguirles el pulso y la velocidad que ellas están llevando. O sea, la velocidad de los proyectos en el mundo tradicional no, no sirve para la transformación digital. que es por tribus? Entonces, el, el concepto de tribus y, y a estos que se enfrentan, eh, este concepto lo introdujo eh, en un artículo de Harvard Business Review eh, de hace unos dos o tres años, bueno, casi tres años. Eh, me gustó bastante porque también a mí personalmente me enseñó a, a, a cómo ayudar a organizar esas células de AYAIR. ¿Cómo se, ¿Cómo se lee esto? Entonces, vamos a, a primero a hablar de un escuadrón que es un escuadrón? Es un grupo autónomo y multifuncional que, que, que de, de nueve o menos personas. Ya, ya más de eso, de hecho, nueve. Harvard Business dice que nueve. Normalmente he visto mucho éxito cuando son grupos de máximo seis. Eh, y, y son un equipo interdisciplinario. Aquí hay un equipo, aquí está el señor de marketing, aquí está el señor de, de servicio al de cliente. Aquí está el señor de tecnología, aquí está la señora de operaciones, aquí están eh, todos ellos con un propósito, con, con un producto mínimo viable. Eh, tienen un propósito de sacar algo, un producto mínimo viable. Pero por este lado están todos los señores de tecnología, o sea, tecnología no es solamente esta célula. Hay otra célula acá, hay otra acá, hay otra acá. Y aquí hay una persona de marketing y aquí hay otra. Depende de los tamaños de nuestras organizaciones. Algunas veces se tiene la capacidad de tener una persona en cada célula. En algunos casos no. Entonces nos toca hacer los polifuncionales que sean capaces de poder atender a dos células. Pero eh, ya tres células es mucho para poder una persona atenderlo, para poderle seguir el ritmo. Tres ya le pierde la, la pista y, pierden, y, y tienen es una pérdida de ineficiencia en algunas de las células. Aquí están todos los señores. Entonces vamos a dar un ejemplo de estas. Son personas enfocadas en un tema particular. Por ejemplo, aquí están los especialistas de UX o están los ingenieros de, de tecnología. Eh, aquí hay uno eh, un desarrollador de software, aquí, aquí hay otro, aquí, eh, así como está. El primer reto está para el señor, para el CEO de la compañía, cómo lidera a todos esos señores que están haciendo y cómo lo están haciendo en todas las células. Y cómo él se habla con sus compañeros, porque la misma situación que él tiene, la tiene el, la persona de marketing, la tiene la persona de servicio al cliente, la tiene la persona de operaciones. Entonces, eh, eso ya presupone un ritmo, un ritmo distinto y presupone unas capacidades y unas habilidades completamente diferentes. Eh, eh, entonces ya hablamos de escuadrón, hablamos del líder de, de capítulo. Eh, hay un líder de, de tribu de que lidera absolutamente todo esto. Eh, normalmente salen de las PMOs, pero requieren habilidades completamente distintas porque normalmente una PMO pues está acostumbrada a manejar los, eh, los PMPs, los Project Manager eh, Professionals es la Project Management Office, los maneja a todos, pero la forma de gestionarlos es completamente distinta. El ritmo, lo que es la mayor diferencia que está en el ritmo y en el proceso de toma de decisiones. Una célula no se puede tener que porque está pendiente de una aprobación presupuestal que tiene que pasar por cuatro aprobaciones y en la próxima semana la respuesta no. Una transformación adecuada, eh, digital adecuada hace que los manejos por tribus eh, se hagan de la organización completamente ágil. Por eso, varias organizaciones, han tomado la decisión de eh, poder eh, crear una empresa completamente independiente o una unidad completamente independiente dedicada con su presupuesto independiente a todos los temas de transformación digital. Pero eso ya depende de la realidad de cada compañía y es un punto de reflexión que, que quiero dejar allí. Entonces, eh, este es un poco un, el nuevo concepto al que nos estamos enfrentando de trabajo y, y allá es una obligación pues, en términos de, de, de transformación digital. El líder entra a ser uno más de, del equipo. O sea, eh, este, este concepto ya lo, lo, lo, desde los 90, quienes han, hemos leído a, a Winning, de Jad Welch, que fue presidente de General Electric, y, y en uno de los capítulos, eh, el presidente de siete empresas, eh, que cada empresa tenía un presidente, General Electric, una gran corporación, con la fábrica de motor de avión, fábrica de, de temas eléctricos, fábrica de motores de barco, excepto son grandes de trenes, y en su primer día de trabajo, el señor se fue a sentar al casino de los señores de los trenes y les preguntó, ¿qué tengo que hacer para poder aumentar la velocidad en un 10%? Y los señores le dijeron claramente, pues una, una opción, normalmente es ampliar los rieles, pero eso tiene un costo de capital inmenso, eh, pero dijeron en lugar de tener cuatro ruedas, puede tener cinco y más pequeñas, bajan la altura del tren y puede aumentar la velocidad eh, con esa pregunta se fue a su próximo comité ejecutivo y le preguntó, hizo una pregunta al presidente de la empresa de motores de trenes. ¿Qué tengo que hacer para aumentar un 10% de la velocidad? Dijo, no, tengo que hacer una reunión tengo que sentarme con mis operarios y eso. no estás despedido, porque si tú no has oído a tus empleados, no te has sentado con ellos a ver cómo logras una ventaja competitiva, y ellos sí tienen la respuesta. De ahí salió todo el concepto de Six y este señor fue el que lo introdujo Jazz Welch, pero hoy en día en la transformación digital el tener habilidades para trabajar con el equipo, en co-crear en conjunto, en donde somos de igual a igual, en donde la transformación digital estamos en el mismo mesón trabajando en todos los niveles de organización es fundamental. El siguiente, somos data-driven, o sea, en el el cambiar la cultura del negocio hacia tomar decisiones basadas en los datos es muy importante. Eh, lo dicen y lo, no, no sé quién lo ha mencionado, pero es, es muy común que los datos son el petróleo del siglo XXI. Sí, son más que eso, valen mucho más que eso. El petróleo con el precio que tiene ahora, pues mucho más. Eh, fomentar la cultura del dato, esa es la responsabilidad del, del líder. Esa habilidad hay que desarrollarla. ¿Cómo empiezo a fomentar desde el comité directivo? una cultura alrededor del dato, la atracción de talento adecuado y el retener el talento, ese es el, el gran reto yo les doy algunos números del mundo real en las transformaciones digitales en los que estado las, las eh, deserciones de las personas de tres roles de tecnología y en particular de tecnología lo que son personas de arquitectos de solución y desarrolladores de software marketing digital y, y personas de, de UX eh, está entre el 37% y el 48%. O sea, prepárense, ustedes abordan la transformación digital y el nivel de deserción va a aumentar impresionantemente, con lo cual el líder tiene que desarrollar, eh, eso no es, no es responsabilidad ya de, de él o la vicepresidenta de gestión humana, es una responsabilidad del líder eh, de la, en la organización de más alto nivel y de, también de las personas que lideran equipos de trabajo que están participando en esas tribus, de retener ese talento. Incorporar perfiles eh, eh, en el comité ejecutivo. Telefónica lo hizo, por ejemplo, incorporó un, un CDO, un Chief Digital Officer, eh, a Chema Alonso. Ahí lo encuentran en Internet. Una persona que no se, no, eh, anda con el en roto, anda con su gorro, anda eh, una persona muy exitosa y le cambió el ADN a una organización a, a nivel global. Eh, son perfiles distintos eh, eh, y hay que pensar. Chema Alonso lo no encuentran ampliamente allí en YouTube. Eh, la evolución en eh, la creación de productos va por ciclo, con un ciclo distinto a lo tradicional. Eh, definitivamente no se puede pensar en, en que va por un canal tradicional de creación de productos. Y los procesos de toma de, de decisiones son diferentes. Ahí las decisiones son diferentes y tienen que ser muy basadas en, en datos. O sea, el, la voz del cliente funciona. Eh, en los productos, por ejemplo, cuando hemos incorporado Hot Yard, Hot Yard es una eh, solución muy útil eh, en donde es la misma que pregunta cuando hacen una, una conferencia de Zoom o de Teams. Eh, en donde por estrellitas dice cuénteme o booking cuando hace una reserva cuénteme cómo fue su experiencia de una a cinco estrellas, eso es eh, estilo hot yarn, en donde se califica la experiencia esa es un, realmente una calificación real, las encuestas de servicio al cliente, yo soy como el primer crítico porque yo creo que no se dan en las condiciones adecuadas para medir la experiencia real del cliente, la experiencia real del cliente se da en la independencia del uso del producto con el cliente, no debe interferir nosotros como proveedores de, de servicio, entonces Hot Yard le permite calificar y ahí de eso mismo uno mismo empieza a, a hacer que vaya revisando toda la, la usabilidad del producto y lo que el cliente está recomendando y realmente los mejores saltos de mejoras en los productos personalmente los hemos obtenido gracias a, a poder pinchar en nuestras soluciones eh, digitales, eh, conseguir esa opinión del cliente a través de, lo hemos hecho a través de Hot Yard, hay otras pero no es la única pero es muy, muy útil. Eh, nosotros en Latinoamérica tendemos a resolver las cosas con más manos, ah que necesitamos aumentar la productividad de tal tema necesitamos abordar el proyecto manos y manos y manos en, en América Latina y aquí es Colombia esto es cómo nosotros aumentamos la productividad a basados en personas o basados en tecnología, creo que está arriba esto eh, fue una presentación de McKinsey eh, en, en un evento en el Nogal antes de pandemia y esto es Asia. En Asia siempre es eh, eh, eh, la mentalidad es distinta. En Singapur, si tienen que pensar en aumentar la, la, la, la productividad, están haciéndolo es por cuenta de la tecnología y no de aumentar y poner más manos. Y, y los niveles de desempleo son más bajos. Eh, y también los niveles de educación, de formación técnica son más altos. Esto, pues ya he visto en un panorama aquí eh, hasta donde estaba el informe, hasta, hasta el 2015, eh, en términos de la productividad de los emergentes eh, basados en tecnología y estos eran de los que lo basaban en, esto es Latinoamérica, de los que lo basaban en manos. ah Vamos a, a mejorar el proceso de distribución de logística, más manos, más manos, más manos. No, hoy en día... No solamente eso con las capacidades propias, hay terceros, hay, hay aplicaciones ya de manejo de logística, entonces apoyémonos en un lead, o no sé, apoyémonos, hay muchas, apoyémonos en algo que complemente mis capacidades centrales y fundamentales. El aprendizaje y desarrollo. El líder tiene que. Desarrollar hoy más que nunca autoestudio. Lo decía al principio en la presentación: eh, el nivel de analfabetismo digital eh, aumenta y aumentará porque esas tres curvas o tres habilitadores que nos han traído a la transformación digital, como son la penetración de Internet, como es la capacidad de cómputo y es la velocidad de transmisión de datos, van a seguir aumentando, con lo cual las posibilidades van a ser cada vez mayores y, y la. Necesidad de autoestudio va a ser cada vez mayor. Hay certificaciones de 6 a 15 semanas. Uh, vamos a, a estar en el concepto de Long Life Learning. Ese concepto ya está siendo altamente introducido. No, uh, uno tomaba una especialización o maestría eh, y eran, periodo, eran programas de, de, de dos años, dos años y medio, eh, hoy en día las necesidades de formación y actualización exigen que tomemos mucho curso corto, eh, rápido y muy profundo. Eh, la capacitación omnicanal. Eh, estoy en un aeropuerto y tengo que estarme capacitando con mi teléfono y mis audífonos y, y llego a la oficina y me conecto a mi computadora y sigo el curso y así. Eh, enseñar y aprender de otras generaciones eh, tenemos que ser completamente abiertos a, a aprender ese estilo de liderazgo en donde el líder es el que dice, decide y, y, y, y enseña a, a los otros, sí tiene mucho por enseñar pero esa apertura para aprender de esas nuevas generaciones es fundamental y, y también promover mucho el, el probar, ensayo y error que ya lo mencionabas también allá antes por otra parte eh, el management eh, remoto. Y esto va por cuenta también de, de la pandemia que hemos vivido. Esto nos ha mostrado qué significa trabajar en ambientes de ese estilo. Ahora vamos a empezar en el 2022 con un híbrido eh, que se va a imponer. De cifra, las cifras varían. El 53% lo decía portafolio ayer. 53% de las personas quieren seguir trabajando desde casa. Alguna encuesta que corrimos en la compañía, el 83% se seguir trabajando desde casa. Eh, algunos quieren eh, volver a la presencialidad. Nos vamos a enfrentar a eso. Y a lo otro, y es en particular lo que nos ha tocado hacer, nosotros veíamos impensable antes de la pandemia de contratar, por ejemplo, ingenieros eh, fuera de Bogotá. Ahora ya tenemos en regiones apartadas, tenemos también personas que están trabajando desde Italia, Estados Unidos o México. Eh, y esa es la realidad que nos tenemos que enfrentar, todo en aras del, del, del, del, del talento. Y por otro lado, que gran parte de los elementos fundamentales de retención, va a ser las capacidades que le ofrezcamos a ese nuevo candidato o candidata de poder trabajar remotamente. El híbrido está aquí para quedarse, las herramientas digitales de gestión nos obligan, el Trello nombrar alguna, pero muchas otras, de manejar los tipos de trabajo, eh, de monitorearlos, el management de personas en distintas geografías, el co-crear con diferentes culturas, entonces abrirnos a que vamos a co-crear con eh, peruanos, con norteamericanos, con, con otros, va a ser eh, la constante, el balance de vida familiar, laboral y personal. Antes de pandemia siempre los equipos de recursos humanos eh, de muchas organizaciones tenían programas, vamos a buscar el balance de la vida familiar y, y, y laboral. Pero apareció una nueva vida en, unas, en un solo sitio, en la misma casa, en el mismo apartamento, que es la familia la laboral y la personal. Ese balance de vida entra a, a, a ser fundamentales y esta vida personal sí que la valoran los millennials. Eso sí, es uno de los temas que el management tiene que entender que ese balance se tiene que ser el adecuado para lograr retención en el planeta. Eh, por otra parte, el, el feedback. El feedback. Eh... O sea, Antonio, eh, se te puso en mute. Perdón. Perdón, el feedback. Gracias, Federico. El feedback es importante. Entonces, ese dar y recibir, aunque está bajo la sombrilla de la comunicación, merece en las transformaciones digitales una habilidad diferencial de parte de los directivos. ¿Cómo se logra el feedback? Ya no son esas sentadas de que nos vemos dentro de tres meses y te voy a dar un feedback. Sí, eso sigue siendo válido, sigue siendo vigente, pero qué mejor que la conversación franca, abierta y directa eh, inmediata. El feedback en real time es lo que mejor resultado da en la transformación digital. El feedback on the job, el feedback individual y grupal. También aprender a darle feedback a un equipo grande, a una célula que de pronto se está desviando y no está eh, cumpliendo con los tiempos que están establecidos. Eso hay que darlo y hay que hacerlo en público también. Eh, y hacerlo bien. Establecer metas acordes al Scrum a de lo que decía antes. Y preguntar y conseguir feedback. También empieza a existir algo nuevo es que me den feedback si estamos ustedes como directivos responsables también de algo, algo dentro de los elementos de la transformación digital de los ejes de transformación digital en la organización también estar abierto a, a recibir feedback, boronar eh, desde los equipos, desde los equipos de los siguientes niveles organizacionales hacia arriba diversidad, diversidad e inclusión eso no me voy a detener, eso es un tema completamente cubierto pero sí quise traer una, una frase aquí la juventud no es el futuro, es un activo presente, la tomo de, de, de un directivo de, de, de una institución muy, muy reconocida y la vi y me gustó. Y dije siempre decimos que la juventud es el futuro, pero resulta que hay que verlo, es como un activo de hoy, es como hoy ese joven está incluido dentro de todos esos procesos de transformación digital. Y, y ya cercano a, a terminar un poco con la presentación, eh, cuando uno aborda, ese ritmo de trabajo el ritmo de trabajo es distinto entonces yo ahí los invito a que consulten un poco ayer que si docson eh, eh, son de, de creo que son incluso psicólogos de, de los años 80 pero pero siguen siendo muy válidos y lo hemos vivido en, en transformaciones digitales eh, se necesita un cierto nivel esto, esto genera un cierto nivel de estrés la transformación digital genera un nivel de estrés hay expectativas hay planes hay presupuestos hay personas Uh, hay muchos recursos de la organización, eh, entonces eh, el desempeño versus los niveles de estrés, hay un punto óptimo en donde se alcanza el pico máximo de desempeño de los equipos de trabajo, de directivos, de células, de tribus, etcétera, eh, en donde la, la, se genera una atención sana, eh, la gente está motivada, y eso, y eso lo ven un equipo. Vamos arrancando, vamos arrancando y, y después empiezan a existir esas decepciones que les digo entre el 37, 45% a veces más de equipos de trabajo que nos dejan en el camino. Nos dejan porque el ritmo que esto exige es un ritmo sumamente alto. Directivos que dejan organizaciones, eh, eh, eh, empleados, equipos de, de, por ejemplo, de Big Data, equipos de Cybersecurity, ingenieros, marketing, personas que que están muy motivadas aquí y aquí muy enfocadas, por aquí ya viene la fatiga y por aquí viene ya estar exhaustos y viene la ansiedad, vienen los miedos y viene eh, la gente que, que se, se retira. Entonces, esto es muy importante que ustedes como directivos sepan hasta dónde es el punto adecuado para poder eh, llevar y mantener ese nivel de intensidad, el tema es intensidad si uno no hace una transformación digital con intensidad, créanme que no se va a, a lograr, y si sí lo van a lograr tres recién egresados o sin egresarse de una universidad, donde ponen en riesgo eh, el modelo de negocio de una organización establecida, por último eh, es, es decirles que están completamente, ya lo hemos visto a través de la presentación, completamente eh, eh, en conjunción todo lo que es la transformación digital con las habilidades directivas que son necesarias hoy en día para poder liderar una transformación digital adecuadamente eh, en temas de la innovación, de la co-creación, el uso de las tecnologías y adopción de las tecnologías disruptivas, de la agilidad, de hacerlo rápido pero hacerlo bien, de liderar a las personas, de ser un inspirador, de tener un espíritu de startup dentro de una organización y compartir unos valores comunes. Esto es muy, muy importante, los valores, los valores ahí que se, que se establezcan. Básicamente eso, esta va a estar eh, colgada en, vamos a poner en nuestro portal de gestionhumana.com después, para quienes quieran eh, consultar. Eh, muchísimas gracias y, y, y les agradezco eh, este espacio, somos 241, creo que fuimos logrando... Crecimiento en la participación, y, y espero que esto les haya sido útil. Les contado desde la experiencia, desde el estudio, y, eh, y son temas prácticos. Muchas gracias. No, gracias a ti, José Antonio. Eh, vamos a unas preguntas que nos han hecho a lo largo de la intervención eh, para darle respuesta. ¿vale? Vale. Bueno, la primera pregunta nos la hace Miguel Mariano eh, Petro Doria y dice que en, en el sistema cleros. ¿Sería aplicable en diferentes países y sería aprobado por los diferentes gobiernos de los países? Eh, bueno, buena pregunta. Eh, mira, eh, depende del, de, del marco legal que existe ahí, pero dado que es un hecho eh, voluntario, eh, la persona que se somete a esa plataforma eh, está aceptando que ya da por, por cerrado. Ahora, cuando se lleva eso al terreno legal, él perfectamente puede... Eh, la otra persona puede imputar y puede llevarlo al sistema legal que corresponda Entonces, eh, por esa razón está enfocado a causas menores. Eh, pero en, en Argentina funcionaba bastante bien y, y Federico Ast, que es su creador, yo lo traje a Colombia para un evento en el 2018 y, y, y de verdad que ha venido eh, fortaleciéndola y ya pues está basado en blockchain y, y lo que se ve ahí eh, se como ser como... Un hecho cierto. Pero sí, eh, a tu pregunta, está siempre por encima de todo el, el, el sistema y la sombrilla jurídica de cada país y bien podría el que se considera que, que no estuvo a favor suyo, podría recurrir al sistema legal y no hay nada que lo impida, aquí en Colombia por lo menos. Bueno, de, nos pregunta Jimmy Suárez, eh, ¿cuál, si puedes recomendarnos algún modelo? ...para medir el perfil digital en la corporación, en las empresas. Eh, eh, sí. Eh, de, de hecho, estudiamos bastante para, para poderlo determinar. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, mi sugerencia es arrancar de, lo, de abajo hacia arriba. Primero, eh, ¿qué tan familiarizados están los empleados? De hecho, yo lo corría en la organización. Eh, ¿Qué tan familiarizados están con las redes sociales? Entonces, primero, oye, tienes un... lo básico, con Facebook, tienes un Instagram, tiene, usas Twitter... Para, para, para tus temas de, de sociales. Siguiente etapa, en el tema de trabajo. Si, si estás usando herramientas como LinkedIn y otras siete que, que hay. Eh, más, a, más arriba ya se empieza a preguntar por eh, temas relacionados con el marketing digital, que es fundamental en el, en, el, eh, en el perfil digital. Cuarto, si está familiarizado y si ha participado en, en células de trabajo, o más allá, si ha trabajado en tribus de trabajo, eh, o las conoce por lo menos eh, y después eh, viene una serie de preguntas técnicas como por ejemplo, ¿qué es una API de integración? y, y digamos mmm, todo ese tema que, que decía yo de la, de la eh, educación digital eh, si sí, por lo menos lo conoce, no tiene que ser ingeniero, pero saber que es un, es un bus de integración, ¿para qué sirve? ¿qué es una API de integración? entonces esa, mi respuesta sería Construirlos de abajo hacia arriba y ahí obtenerlo. Y tomarlo como referencia y después capacitar, formar y después volverlo a medir. Tengo otra pregunta que me dice: Para la creación de estos planes de transformación, ¿se recomienda por parte del CEO re realizar un estudio de análisis en los diferentes niveles de jerarquías o solamente a nivel gerencial y el y liderazgo multiespecialidad? Eh... Mira, eh, yo creo que eh, un poco antes de eso, tiene que existir una agenda eh, de trabajo sobre transformación digital allá en las juntas directivas, en el comité ejecutivo, y después viene, sí, la identificación de los, de los perfiles eh, que se requieren para la transformación digital. Pero viene antes un pasito más importante, que es la definición de cómo se va a adoptar la transformación digital y la innovación en, en el negocio, cómo se van a adoptar, si se van a hacer internas, si se van a hacer externas, porque si seguramente la definición del modelo de transformación digital es con capacidades externas, con creación externa, o el ejemplo de esta empresa que vi en España de seguros que creó una empresa aparte, distinta, o otra aquí en Colombia que no, no, no voy a nombrar, en donde pusimos la tecnología completamente nueva, aparte, eh, son las primeras definiciones que hay que tomar y después si sí entramos, en, se entran los perfiles después si sí se entran en la definición de perfiles pero hay que definir como cuatro cosas antes de las que ya les mencionaba Bueno, tenemos otra pregunta es, eh, ¿alguna sugerencia o recomendación para cuando en, lo, en los equipos de alto rendimiento se tienen diferentes generaciones? ¿Cómo oh, debe ser su comunicación hacia qué ellos? Qué, qué, qué buena pregunta eh, Sí, porque, porque lo hemos vivido que compartir una mesa con, con un millennial o, o cuando uno tiene que entregar una etapa de, de un producto mínimo viable y, y resulta que uno de los que está en la mesa, como me pasó, eh, tengo que dejar la, el, el equipo porque me voy a, a, a la África por seis meses, me salió lo que yo había buscado hace dos años Ir a, a alimentar eh, y cuidar en una reserva natural unos animales, allá me dan la comida, me pagan todo y lo dejan a uno en la mitad. Uno tiene que saberlo gestionar, uno tiene que saber manejar ese tipo de, de diferencias generacionales. Mm, le queda eh, más fácil a, a, al millennial a tratar de, de, de, de acomodarse a, a generaciones mayores que al contrario. Mm, pero requiere mucha ustedes lo decían dentro de las respuestas inteligencia emocional mucha inteligencia emocional eh, poder, para poder manejar esos equipos de trabajo uh -huh. bueno tengo aquí dos últimas preguntas eh, en tu experiencia ¿cuál es la ma mejor manera de retener el talento en las organizaciones? Eh, yo creo mm, eh, eh, eso, eso lo tengo en la agenda yo creo que no hay no, no pasan dos semanas antes de que yo siga hablando de este tema con, con la herencia de gestión humana. Eh, mira eh, hay que crear eh, eh, marca hay que crear marca eh, y eso requiere también de un marketing digital para atracción de talento atracción de talento y segundo, ser flexibles hoy en día más que nunca, porque la pandemia nos obligó a eso a, a poder ser flexibles en la forma de trabajo eh, y yo creo que a lo que se va a imponer, es, es lo que leía yo un de, de, de McKinsey en, el, en un paper de esta semana, a, a poder trabajar, darle la flexibilidad, trabaja desde la casa, trabaja desde la finca de tu abuelo, eh, vienes acá a la oficina también a algunas reuniones, pero, pero estás conectado. Por eso los sistemas de gestión y, y control y usar herramientas para saber si, si de verdad la gente está trabajando lo que tiene que trabajar, no es importante. Pero creo que la mayor atracción es en la flexibilidad, pasar en la flexibilidad. Y, y por último, eh, la, la rienda suelta a las posibilidades de crecimiento. No cortar las alas en las iniciativas. Toda idea eh, tiene un valor y hay que saber decir no y hay también que alimentar a aquellas que vemos que tienen un, un, un propósito eh, exitoso. Bueno, y un, una última pregunta, eh, porque se nos acaba el tiempo. Eh, y que la podemos unir en dos partes. A, aquí nos dice eh, que, en resumen, cómo se debe comenzar eh, el proceso de transformación digital en una compañía y también nos dice que cómo se debe eh, convencer a las directivas para que aprueben estas inversiones que se deben incurrir en un momento que se decida eh, ir por la transformación para una compañía. Sí. Eh... Yo creo que, y, y suena, suena, suena bastante doloroso, pero eh, una persona, lo decía, persona o empresa que no cambia el ritmo de cambio, la cambia el cambio. La, las altas directivas tienen que poner sobre su agenda eh, una reflexión estratégica. Mi sugerencia, y yo creo que ayuda mucho, es a entender... Hacer un, un alto en el camino en nuestros negocios. Estemos en el negocio en que estemos, eh, en nuestra industria. Ya les mostraba diferentes ejemplos de transformación digital. Hacer un alto en el camino. Y mi sugerencia es hacer una parada y analizar la industria en el mundo que está pasando. Eh, cómo se está comportando eh, los grandes jugadores de mi industria. Cómo se, cómo se están eh, comportando. Eh, porque modelos como, como los que ya conocemos de, de RAPI, mensajeros urbanos, y todo eso ya existían en Europa, y todo eso ya también salió de allá, eh, eh, con Giro, con estos otros. Eh, es entender primero, hacer un alto en el camino, y mirar hacia dónde va la industria. Derivado de eso, nos vamos a dar cuenta de la necesidad urgente de poder abordar eh, un plan de transformación digital. Y después de eso, ya que se ha decidido, hay que asignarle presupuestos, esto sin presupuestos y sin una agenda y sin un líder. Si no hay un líder, como lo daban los tres ejes de la transformación digital, si no hay un líder no se puede eh, llevar a cabo con éxito. Convencer hacia arriba, yo he visto, eh, es difícil, pero yo he visto que, que eh, hay personas in, inquietas, yo he tenido personas en, en equipos de trabajo que, que individualmente muestran un resultado y dicen, mira, yo creo que se puede hacer esto. Y hay gente que tiene el ADN entre todas las organizaciones, de todos nosotros las hay, les aseguro, que tienen ese ADN y escucharlos y, y, y, y, y lanzarles retos, lanzarles retos que se puedan ver resultados de corto plazo, es una forma de ir creando esa cultura. Esa es una creación de cultura de, de, de bottom-up, en donde eh, no surge por la alta dirección, sino sale por el, el empleado que tiene esa iniciativa de hacer algo. Y se junta con el ingeniero y hacen una pequeña app para algo y ahí empieza a gestarse esa cultura. Es muy difícil desde ahí. Tiene que arrancar definitivamente desde arriba. Bueno, José Antonio, muchas gracias. Eh, aquí, digamos, a lo largo de, del chat tenemos... Eh, unos comentarios súper, súper buenos, positivos. Eh, qué excelente presentación, que muchas gracias. Eh, también contándonos un poco las experiencias que han eh, tenido en torno a la transformación digital y estas nuevas habilidades dentro de sus compañías eh, y que pudieron compartir pues aquí con los otros espectadores. Nos preguntan si, si esta presentación que nos acabaste de dar se les va a compartir. Eh, sí, va, vamos a, si quieres lo hablamos después Federico, la idea es colgarlo en nuestro portal gestionhumana.com eh, y ahí la pondremos disponible para, para ustedes. Uh -huh. Listo, perfecto. José Antonio, muchas gracias eh, por esta primera intervención en nuestra certificación. Ha sido un placer tenerte aquí, como siempre, en nuestra casa de estudios, tu casa, eh, José Antonio, pues es, es, es eh, nuestro empresario invitado en el día de hoy y con esto arrancamos esta certificación. Recuerden que nos volveremos a ver el próximo 3 de noviembre con Liderazgo 4.0 y se hablará sobre la, la nueva forma de, li, de, de liderar desde la distancia y cómo dirigir equipos de alto desempeño utilizando todas estas herramientas que nos ha traído la transformación digital, poniéndolas eh, de nuestro lado para dar una mejor, un mensaje de comunicación y tener equipos de alto desempeño. Eh, entonces eh, José Antonio para unas últimas palabras eh, de nuevo muchas gracias a todas las empresas participantes a las, de, a las más de 250 personas que nos acompañaron el día de hoy eh, esperemos eh, volverlos a ver el, el próximo 3 de noviembre no olviden inscribirse para que les llegue el link de acceso a esta sesión estaremos desde las 7 y media nuevamente gracias a todos por acompañarnos muchas gracias a todos feliz día